Hola, vamos a ver cómo podemos utilizar a Catcher. Entonces yo he abierto ya la aplicación con el icono de, del escritorio. Me aparece esta pantalla, que son todas las opciones que tiene a vale. La cierro y me aparece esta ventana. Me voy a Chrome, en este caso que he elegido como navegador, y en YouTube pues he buscado un vídeo de la brujita tapita. Voy a seleccionar... Pincho eh, la URL, botón derecho del, tapo, del ratón, copiar, me voy a la tube catcher y veis que aquí en azul me pone pegar. Le voy a dar y aquí donde pone perfil de salida tengo que elegir qué es lo que yo quiero descargarme. Eh, si recordáis vimos que MP4 significa que va a estar en vídeo, MP3 significa que va a estar en audio. Hay otras opciones, pero nos vamos a quedar aquí, porque nosotros vamos a querer descargarnos o el vídeo o simplemente la música del vídeo. Como en este caso lo que, que, lo que yo quiero es la música nada más, pues me voy aquí a estas opciones. Entonces a la derecha te pone que esto es calidad media, una calidad alta o una calidad de alta fidelidad. Entonces yo por defecto suelo eh, escogerla mejor. Pincho. Aquí, entonces ya me sale que voy a tener un archivo de audio y eh, voy a elegir dónde lo quiero guardar. vale Yo tengo una carpeta en C, User, Usuario, Music 2016, pues, pero puedo seleccionar otra carpeta y puedo decir lo que lo quiero en, pues en un disco externo. no Pues aquí, en este disco duro, le doy a aceptar y pincho en descargar. Aparece esta ventana emergente que está trabajando en diferentes formatos y bueno pues simplemente le voy a dar aquí en descargar para que por defecto elija el formato que yo le he dicho. Empieza a trabajar y cuando llega al 100% lo está codificando y cuando pone aquí en coding y llega y alcanza el 100% pone completado. Puedo abrir la carpeta y veis que tengo aquí ya la brujita tapita. Y me he descargado simplemente el audio del vídeo. Si lo que quiero es descargarme eh, el vídeo completo, pues es el mismo procedimiento pero eligiendo otro formato. Copio la URL con el botón derecho, me voy al catcher, pego y aquí le voy a decir mp4. Otra vez hay varias posibilidades. Yo pues, os recomiendo que sea alta definición para tener un vídeo de calidad. Puedo elegir dónde. ¿Veis? Bueno, en realidad en mi pantalla veis que pone abrir carpeta y hay una opción que no se ve. Esta es la opción para seleccionar la ubicación decirle ahora que lo quiero en lugar de en este disco duro pues que lo quiero en el escritorio. Descargar y va a pasar el mismo procedimiento. Me aparece esta ventana emergente pensando a ver en qué formato, simplemente pincho descargar y espero que esté al 100%. Ya está listo. Eh, dependiendo del tipo de conexión que tengáis y del ordenador de la capacidad de, del ordenador pues tardará más o menos lo lógico es que para mp4 tarde más que para mp3 porque bueno pues eh, tiene que descargarse también el vídeo voy a dar a abrir carpeta lo tengo aquí y veis que se ve perfectamente ¿Utilidades? Pues así tengo el vídeo de la brujita tapita en un pincho y no dependo de si hay internet o no en el cole. Y el, la música la puedo utilizar para hacer bailes con mis chicos en el gimnasio o donde me apetezca o donde lo necesite. Incluso llevarla en el móvil si es necesario. Espero que os haya resultado de utilidad.